Ahí estoy. Cambiamos de red para que no tengamos problemas con la transmisión. Así que me da mucho gusto saludar a Dulo Panic, a Katim, a Ghost in the Wall, a Andrés Hatsby, a MAMG, a licenciado Juan Carlos Jiménez. ¿Ah, ¿No se oye? ¿Ya escucha? ¿Ya? Ah, ok, ok, ok. ¿Ya se escucha? Buenas noches, bueno, bueno, probando, un, dos, tres, probando. Estamos iniciando esta noche de sábado, sábado por la noche. Me da mucho gusto estar con todos ustedes porque tenemos temas importantes, temas interesantes que surgieron el día de hoy, en la madrugada de ayer, o en la madrugada de hoy más bien dicho. Eh, todavía no cambiamos de, de día, estamos a primero de abril, Recuerden que eh, se celebra también en Estados Unidos ese April Fool, algo así, en donde se hacen bromas como el Día de los Inocentes, pero vamos a ver las noticias que tenemos el día de hoy, no son bromas, todo es real, por muy extraño, por muy, muy perturbador que parezca, todo es real. Eh, primero, antes que nada, tenemos, tenemos un anuncio, de nuestros patrocinadores, que es en Market, ya lo vieron al inicio, pero ahora vamos a ir a un anuncio, porque estaré presentándome en Chiapas, este 22, este 22 de abril, vamos a verlo.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 a este evento de corte paranormal, hoy estamos aquí para relatar historias oscuras, historias perturbadoras y lo más perturbador que sucedió el día de hoy, entre muchas otras que han sucedido en todo el mundo porque diario diario se escriben historias, diario hay noticias, diario hay eventos, situaciones extrañas, el día de hoy nos despertamos muy temprano con eh, al menos en México, para la gente que, que no es de México, al menos en las redes sociales de México se empezó a compartir la noticia de eh, personas que murieron por subirse a un globo aerostático. ¿Qué sucedió? Pues al parecer el globo se incendió estando ya elevado y eh, la situación se volvió terrible la canastilla del globo se empezó a incendiar en él, en la calle, en la canastilla, iban cuatro personas, iba una familia, un hombre de 50 años, una mujer de treinta y tantos, me parece, una niña de 15, 16 años, y quien guiaba el globo, el conductor del globo. Esto fue lo que se vivió eh, en las primeras horas de este día, de este sábado. Vamos a verlo. La noticia dice, eh, vamos a poner mientras leo la noticia. Esta mañana se reportó el incendio de un globo aerostático en Teotihuacán. Lamentablemente se reportan dos muertos y personas heridas. La mañana del 1 de abril del 2023, usuarios de redes sociales reportaron que un globo aerostático se incendió en Teotihuacán. De acuerdo con las versiones de los testigos, la canasta comenzó a incendiarse en el aire y se podían escuchar los gritos de ayuda de los pasajeros. Los, los testigos reportan que algunas personas se lanzaron desde el aire. Luego de dos minutos, la barquilla cayó un, a un plantío de nopales. El lamentable hecho ocurrió muy cerca de las pirámides del Sol, en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se reportan dos personas muertas y tres personas heridas, entre los que se encuentra una niña de 13 años de edad. En el lugar del incidente asistieron los policías municipales de Protección Civil del Estado de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la Justicia del Estado de México. Con información de Heraldo de México, la chica de 13 años fue llevada al Hospital General de Acaspusco debido a las fuertes heridas derivadas del accidente el diario también reporta que el piloto también se encuentra con vida y fue trasladado de gravedad a un nosocomio esa era la primera información que se daba a primeras horas de la mañana de este sábado después de ver este video y de que de haber sido grabado por personas por otros turistas que estaban en la zona y, y habitantes del lugar eh, que pudieron observar cómo la canastilla de este globo comenzó a incendiarse con la familia a bordo. Eh, tenemos fotografía de, de esta familia. Esta es la familia que había subido al globo. Es una fotografía que se tomó antes de que el globo se elevara. Estas son las personas que lamentablemente fallecieron. Del lado, del lado izquierdo tenemos al señor de 50 años, después a, a la hija y después a la mamá que en este pánico que, que estaba ocurriendo porque el, la canastilla se estaba incendiando comenzaron a gritar por ayuda, nadie los podía ayudar evidentemente estando allá arriba y dicen que las dos personas, el papá y la mamá, se aventaron de la canastilla. Al ver que el fuego los estaba devorando, el papá, al parecer, fue el primero que se aventó, y después la mamá. Tenemos más videos de este suceso. La fotografía es una fotografía que proporciona Jiménez, C4 Jiménez, que es un reportero que cubre en, en Ciudad de México y que tiene bastantes, bastantes mmm, contactos que, que le tienen la información puntual. Es uno de los reporteros que se ha vuelto mucho más famoso en redes sociales, en Internet, porque pues tiene fotografías, tiene videos y tiene la información muy fresca de todo lo que ocurre en la capital de, de México, y pues no sé cómo, cómo imaginarme el suceso de que se esté quemando, primero no sé por qué se estaría quemando la canastilla, entiendo que el globo se eleva con con fuego, ¿verdad?, con, con, con vapor o cómo es que se eleva así, ¿no? Tiene un sistema que empieza a calentar el globo y eso hace que se eleve, ¿cierto? ¿Por qué la canastilla se comenzó a incendiar? Ese es el, el primer punto, porque vemos que al parecer el fuego inicia desde la parte de abajo. No sabemos eh, negligencia, dice Ivonne, con un tanque de gas la dice Claudia Cervantes, yo nunca me he subido a uno de estos globos aerostáticos si alguien ha subido, puede llamarnos y puede darnos su testimonio este es un número provisional que le estoy dando, es un número de, de casa para que ustedes puedan llamar si es que alguien ya se subió a un globo aerostático esto sucedió, para la gente que no es de México en la zona arqueológica donde se encuentran las pirámides del sol y de la luna en Teotihuacán Teotihuacán es una zona arqueológica eh, bastante grande, la pirámide del sol es la más grande que, que podemos encontrar y la de la luna también son, son cerros completamente de, de ese tamaño, son bastante grandes y entonces hay entre, at, entre la, otras atracciones turísticas el que vuelen en globos aerostáticos para que vean cómo es todo el complejo de Teotihuacán, que es bastante grande, la Calzada de los Muertos, donde se encuentran las pirámides, etcétera, y verlo a sus alrededores, porque aún se encuentra el sitio, pues seguramente como lo hubiéramos visto hace 500 años, es decir, hay las plantas, la tierra, en su alrededor todavía se encuentran como vestigios de cómo podría haberse visto en, aquel, en aquellos tiempos. Hay, hay poca población. Hay población, pero todavía hay espacios muy amplios de eh, cultivo también, en donde los globos aterrizan o donde los globos despegan. Entonces es una atracción turística ahí. No sé cuánto pagues, la verdad, creo que recuerdo como 2.500 por persona, creo que es lo que yo recuerdo. Si alguien sabe el costo de, eso, de, de subirse a un globo. Puede decirnos, puede escribirlo o puede decirnos en un mensaje por WhatsApp, en una llamada telefónica, lo que ustedes quieran para compartir. Eh, comúnmente estos globos se eh, elevan por las mañanas, que es donde ocurrió este accidente con estas personas, alrededor de las 8 de la mañana fue cuando ocurrió. Y bueno, hay varios detalles, la información que ha surgido desde la mañana hasta este momento pues no ha sido eh, mucha en realidad. Ahorita les voy a comentar todo lo que ha sucedido. Esta fotografía, por ejemplo, es una de las eh, fotografías que no, no, no en todos lados aparece. Por eso C4 Jiménez pone ahí su marca de agua porque, porque eh, las otras noticias o los otros medios de comunicación no tienen esta fotografía dice Andrea que cuesta como 1500 a mil pesos mexicanos por persona dice María Eva ya estaba descompuesto el tanque y al encender y empezar a subir se volteó el tanque esa es la, la explicación que han informado que se voltea el tanque o sea el tanque lo traen así tal cual eh, bueno bueno ustedes saben que bueno si no saben no, es que necesitarían haber tenido agua. Cuando un tanque se comienza a incendiar, eh, se incendia de, de la boquilla, de esta donde sale el gas, obviamente, entonces lo que hay que hacer es eh, cerrarlo, voltearlo, cerrarlo, eh, pero si las llamas son bastantes, lo que hay que hacer es echarle un trapo húmedo encima y con ese mismo cerrar el tanque, pero así como estaba viendo la situación, pues fue de pronto, ¿no? Seguramente iniciaron las llamas, se espantaron, y no supieron qué hacer. Yo no sé imaginarme el momento que vivieron estas personas, pero, ¿qué se podría hacer? Tratar de apagar el, el fuego no se puede porque el gas está constantemente saliendo, y si ya está prendido, pues se seguirá aprendiendo. No sé si hubiera la posibilidad de aventar el tanque. No sé cómo funciona el globo bien. Si necesita, obviamente, el, el fuego para que se esté elevando, pero para bajar, que se baja, ¿no? La intensidad del fuego para que comience a bajar. Entonces, supongo que estaban a tiempo como, no sé, no sé, no sé si eso sea una tontería, pero para aventar quizá el tanque y esperar a que el, el golpe de, de bajada no fuera tanto aquí dice otra persona otra versión dice que se rompió la manguera entre el tanque y el soplete y se esparció en toda la cabina madre, no pues imagínate si se pasó eso pues claro se, se esparce en toda la cabina y ahí no hay ni cómo hacerle si pasó eso entonces es que no podían hacer absolutamente nada, se estaba incendiando la canastilla, y es por eso que se avientan las personas. Ahora, es una pregunta que me gustaría que me respondieran. Si ustedes fueran con su hijo, con su hija, se incendiara la canastilla, ¿qué harían? Tú como papá o tú como mamá, ¿Te aventarías? Es que yo no entiendo por qué el Señor se aventó. Me pareció un acto muy individual, ¿no? Muy individual. Eh, al, ave, ave, al aventarse, él sintió que prefería caer y golpearse a morir quemado, pero ¿por qué no agarrar a la familia y aventarse juntos? ¿Por qué primero se avienta el señor, después se avienta la señora y al parecer la niña se queda, se queda en la canastilla junto con el piloto? ¿Ustedes se aventarían y dejarían a su hijo y a su esposa, a su hija y a su esposo? ¿Ustedes se, se aventarían? ¿Nunca te has quemado, dice David Zurita? Pues no, David Zurita, discúlpame si, si tú pues estás, este, tuviste quemaduras de tercer grado en todo tu cuerpo y ahora te encuentras con una máscara que no puedes ni siquiera salir a la calle por las quemaduras tan infernales que te tocaron, pero no, yo no, la verdad no, afortunadamente no, nunca me, me he quemado esas eh, situaciones, pero dicen aquí, ustedes dicen, dice David Zurita, imagina estar en el bracero, David Zurita, lamento mucho lo que te haya sucedido, cuéntanos cómo fue que te quemaste el 85% de tu cuerpo, y que pues puedes dar, puedes dar testimonio de lo que se siente, ¿no? Aquí la otra vez me estaban diciendo, no se siente nada, Oslan, los primeros segundos te arde así bien gacho la piel, pero luego ya no sientes porque se te queman los nervios, y ya no sientes, eso dijeron aquí ustedes ustedes dijeron, dice David Zurita, yo fui bombero, y te quemaste, fue pues lo mejor aventarse, sería peor quemarse, dice Duolo Panic, no, a, a lo que me refiero es, dejar a tu hija, o dejar a tu esposa, no sé, no es como, pues nos aventamos todos, no sé qué, qué hubieran hecho, pero a mí me parece un acto como muy individual del papá que se aventara, y después de la mamá que se aventara, y que la niña se quedó. Y aquí los papás fueron los que murieron. Cayeron y murieron. Y quedaron heridos. No sabemos ahorita, no sé cuál sea el parte médico de las dos personas que quedaron heridas, que es la niña y el, el que conducía el globo. Al parecer ellos se quedaron en la canastilla a pesar de que se quemó. Y después, como ustedes pueden ver, o a lo mejor no vieron en el video, pero vamos a verlo. El, el globo comienza a caer y de esa forma es que resultaron heridos no sé qué tan heridos no sé cuánta quemadura tendrán estas personas o qué tan graves estén pero ellos resultaron heridos vamos a ver, tengo otro video aquí de ese mismo caso esta es la pareja estas son las personas vamos a ver el siguiente ¿Es el mismo? Ahí se ve cómo se va cayendo ya el globo. Aquí vemos cómo iba cayendo el globo, ¿no? En el primero vimos cómo se empieza a incendiar la canastilla y aquí vemos cómo comienza a caer. Eh, el, que, el dato de que se aventaron las dos personas... Es por los testigos que estuvieron ahí y que fueron entrevistados. Oscar, gracias, mi hermano, por esos 10 dólares super chatas. Tal vez pasó algo algo que no sabemos y decidieron sacrificarse para salvar a sus hijas o algo así. A sus hijos. Este, Ay, pues no sé, no sé qué, qué hubiera pasado. Eh, y, a, alguien aquí mencionó que sí, ya ellos estaban como en llamas, al parecer, entonces... Puede ser, puede ser que el papá sí ya estaba en llamas. No sé, pero seguro fue una cosa horriblísima lo que sucedió esta mañana. El papá y la mamá, pues, murieron. Y la niña no sabemos, no sabemos qué tan grave esté. Gracias, Oscar León. Dice Ivonne, fue negligencia aquí en Teotihuacán, Van varios accidentes en Globo. Ni siquiera cumplen con muchas normas de seguridad ni con pilotos certificados, la verdad es que a mí me da, me da, uh, me ha dado miedo siempre subirme a los globos, digo, no sé qué porcentaje tengas de que, de que puedas morir en un globo aerostático, tampoco es como que pienses de que si te vas a subir a un globo te vas a morir, son accidentes que pasan como pasan con los vehículos, de hecho recuerden que los mayores accidentes son los de Carretera son los de los automóviles, y al subirte a una motocicleta, a un avión, a un auto, a un globo, todo hay un riesgo, pero los mayores riesgos están en carretera con los automóviles. No es de que piensen de que se van a subir a un globo y puede pasar algo malo, pero pues si ustedes atraen eso, a lo mejor si sí pasa, yo mejor prefiero no no subirme, no por esto que estoy viendo de que se incendió, no por eso, sino siempre, siempre bueno, ya más de grande me empezó a dar precaución, ¿no? Yo creo que de, de chico sí me encantaría haberme subido un globo de estos, pero ya de grande ya empiezas a pensarla más, como por precaución, no, nunca me he querido subir a uno de estos globos, no sé si ustedes se hayan subido. Eh, si alguien se haya subido aquí de la transmisión, si alguien haya experimentado un vuelo en globo. Vamos a ver otra nota que tenemos aquí, del mismo caso, y esta es de eh, precisamente el reportero del que les estaba hablando. Vamos a ver la fotografía de estas personas, y dice, Las víctimas del globo aerostático de Teotihuacán, así se fotografiaron antes de iniciar el vuelo. Era una familia que llegó de Ciudad de México, son José, su esposa Viridiana y su hija Regina, José y Viridiana murieron, agentes del Estado de México y personal de la Fiscalía trabajan en el lugar y tenemos esta imagen eh, y bueno ya saben ahí los comentarios hay todo tipo de comentarios incluyendo que la culpa la tiene AMLO, entre otros más eh, Dice, por ejemplo, aquí hay un comentario que dice, no pasará nada porque firman un documento que en caso de accidente la empresa no se hace responsable y les puedo asegurar que ninguna aseguradora se atrevería a darle servicios a estas empresas, así que ya saben, es su responsabilidad y su riesgo. Yo creo, yo creo que, que sí. Aquí, eh, pedir, pedir justicia, como siempre estamos viendo en todo este tipo de casos, eh, no sé cómo realmente funcione, porque sí te dan un papel en donde tú firmas que eres responsable si sucede algo, que estás bajo tu propio riesgo. Cuando te avientas de paracaídas, cuando subes a un globo, cuando yo creo que buceas, en varias partes... Eh, que son actividades riesgosas, tú firmas de que es responsabilidad tuya entonces aquí no sé eh, si con ese papel pues no pase nada, ¿no? con eso se respalda la empresa de los globos y pues el, el culpable fueron las personas por haberse subido y por firmar de que ellos se hacían responsables eh... Hasta que el hospital estás en firma, hasta en los hospitales estás en firmar, exactamente, Ezequiel aquí el 88, hasta en los hospitales estás en firmar antes de una operación, antes de un, de un proceso de médico, algo, te hacen firmar de que es tu responsabilidad si mueres en el, en el proceso. Entonces, con esto se amparan pues estas empresas. <coughs> Hola, ¿con quién te estás peleando, Dulo Panic? ¿Con quién se andan peleando ahí en el chat? Gracias, la cocina de Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un abrazote, mi hermano. Por la anestesia, exactamente por la anestesia también. ¿Firmas un papel? ¿Qué tan, qué tan legal es eso? No lo sé, me gustaría que un, un eh, licenciado, alguien en derecho, nos... Pudiera decir qué tan legales son esos papeles y qué es lo que procede si alguien firma uno de estos y sucede un accidente. Dice, eso es cierto, que si te firmar una responsiva y la empresa no se hace responsable. Bueno, gracias a la cocina de Rodrigo, un abrazote hasta Canadá, mi hermano, estás allá, ¿verdad? Bien, tenemos otro video de este mismo caso. Vamos a ver ese otro video. A ver, ¿es este? ¿Este ya lo vimos? Sí. Ok. Y es este. Vamos a ponerlo. Este es otro video de lo sucedido esta mañana. Vamos a verlo. Gracias, Brenda. Te mando un abrazote, mi madrina Brenda Gelo. Un abrazote, gracias. se escuchan los gritos, las personas gritaban, pues se escucha más el grito de, de un hombre que pide ayuda. Eh, estamos viendo, si alguien quiere hacer la llamada telefónica, el WhatsApp, puede hacerlo. Y bueno, aquí está la fotografía después de, de este suceso. Ahí la podemos ver. Y dice lo siguiente... La federación dijo estar conformada, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que el globo accidentado, según esto es lo que apareció. Eh, aquí, aquí hay algo importante que me gustaría señalar y es que en lugar de, no sé, poner atención a las víctimas, dar información sobre las víctimas, hacer algo sobre las víctimas, lo que inmediatamente sucedió es tratar de deslindar a las empresas o a la empresa de Globos que trabaja en Teotihuacán. Es decir, como la mayoría de aquí, malditos de los de la empresa, los de la empresa tienen que pagar, eh, tienen que sancionar a la empresa, tienen que quitar esas atracciones, etcétera. ¿Qué fue lo primero que pasó en lugar de saber sobre las víctimas? se deslindan, se deslindan la empresa de los globos eh, que son, son varias empresas pero se manejan en como en un, en un solo en un solo órgano se deslindan todos todas esas empresas se deslindan de este globo que se quemó insinuando insinuando que incluso pudiera ser una empresa que trabaje eh, de una forma ilegal. Vamos a leer lo que dicen. Globo accidentado no pertenece a la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán. Eso es cierto, la verdad, no, no lo sé, pero no lo creo. Lo primero que hacen aquí es deslindarse. No, no, nosotros no somos la empresa chingona, ¿no? Estos han de haber sido otros globos que por ahí, eh, por ahí trabajan solos en en el anonimato, el, eh, de forma ilegal, estos son los que no tienen seguro, no tienen servicio ni mantenimiento, estos son los que causan esos problemas, se deslindaron. La federación dijo estar conformada por ocho empresas que operan dentro de los marcos legales y vigentes de la Agencia Federal de Aviación Civil. La Federación de Globos Aerostáticos en Teotihuacán, informó que el globo que se accidentó la mañana de este sábado cerca de la pirámide del sol no forma parte de la organización ni la empresa ni la aeronave que se han visto afectadas por este fatal accidente con mayúsculas no forman parte de los equipos de vuelo de los permisionarios que conforman la FEGAT en un comunicado explicó la federación está conformada por ocho empresas que operan dentro de los marcos legales y vigentes de la Agencia Federal de Aviación, así como las emitidas por las autoridades locales y estatales. Señaló que durante sus más de 20 años de experiencia, sus equipos de vuelo, pilotos e instalaciones están debidamente aprobados y regulados por las autoridades competentes. Redactaron, dijeron, siempre hemos velado por el mantener el objetivo de contar con los más altos estándares de seguridad en nuestras operaciones que se llevan a cabo para la seguridad de nuestros pasajeros, operaciones que realizamos a diario bajo el cabal cumplimiento de la normativa aplicable vigente emitida por las autoridades. Añadió que llevan cinco años trabajando en coordinación con las autoridades federales, estatales y locales en pro de la mejora continua, continua del sector. Prueba de ello han sido los múltiples acercamientos con cada una de estas autoridades a fin de crear y mantener mesas de trabajo que fortalecen la seguridad de las operaciones en su polígono de operación. La FEGAT exhortó a las autoridades a actuar de manera eficaz a fin de cancelar las operaciones de aquellas empresas que desafortunadamente operan fuera del marco legal y algunas veces en la clandestinidad afectando la seguridad de todos los que operamos en las inmediaciones de Teotihuacán. Esta es una llamada a las autoridades competentes para el control del crecimiento excesivo e irregular de actividades, verificando que los vuelos en globos se realicen como lo establecen las normativa, normativas aplicables. Dos, dos personas murieron este sábado mientras viajaban a bordo de un globo estático en la zona eh, arqueológica de Teotihuacán, en San Martín de las Pirámides. ¿Cómo ven? Es decir, hay una federación de globos. Les digo, ahí en Teotihuacán se puede pagar por esta experiencia de viajar en globo. Según ellos, hay ocho empresas. Y según ellos, ni una de esas empresas fue la del globo. Fue una, ex, una empresa que trabaja fuera de este, de este polígono. Y trabaja incluso en la clandestinidad. Hágame el chingado favor. Hágame el chingado favor. Si cuando hay un negocio como estos, pues se tiene control de quiénes son los que trabajan y se tienen que mochar. Todos se tienen que mochar. Imaginen que están trabajando los taxistas y que de pronto una, un auto que no es taxi se estacione en el sitio de taxis y que diga, ah, no, no era nuestro taxista. Era un auto particular que, es, que se venía a, a formar todos los días. Que normalmente. Si alguien está haciendo viajes en globo en el área de trabajo de este polígono de la federación, pues es claro que se hubieran dado cuenta y que lo hubieran los hubieran quitado, porque le está ganando, le está quitando eh, el trabajo, negocios. Pero les digo, en lugar de sacar una noticia que tenga referencia con las víctimas, lo que salió es de nosotros no fuimos, pedimos a las autoridades que también vengan a, a ver estos, estas empresas clandestinas que trabajan ilegalmente. ¿Por qué? Pues porque claro, esta noticia afecta a su mercado, al ver, pues, obviamente todos dijimos, yo ni de güey me voy a subir a un globo de esos, o ahí esos globos son peligrosos, se muere la gente. Claro que es una mala, mala publicidad y claro que van a bajar sus ventas. Entonces, de esta forma, tratan de decir, ah, fue un hecho aislado, como en miles de ocasiones en todo el mundo, siempre tratan de decir, es un hecho aislado. Recordemos también lo sucedió también hace unos años con eh, los paracaidistas estos que una chica una chica se murió en estos paracaídas que se realizan en en este en Cuernavaca en Cuernavaca ahí hay dos empresas de paracaidistas eh, de paracaidismo que vas y te avientas de la avioneta y vives la experiencia cosa que yo tampoco yo tampoco voy a hacer ni quiero hacer eh, dirán maricón, rajón, chillón, lo que quieran, pero yo no me aventaría en paracaídas, eh, y pues también, también riesgoso, finalmente una chica murió en una de esas empresas, y la otra empresa salió a decir, este yo no fui, mi empresa no fue, fue la otra empresa, es decir, sacan la información inmediatamente sobre quiénes no fueron, para que no se vean involucrados por temor, etcétera, ¿no? Para que no tenga represalias por lo sucedido. Dice, si yo opino que hasta estar en tu casa es peligroso. Claro que es estar, eh, en todos lados es estar peligroso, pero en el paracaídas y en el globo tú pagas, ¿no? Entonces, esa es una decisión que, que uno toma y es un riesgo que toma. Claro que en todos lados eh, hay peligro, en todos lados, pero... No ando pagando aquí en mi casa por, por vivir los riesgos, ¿no? Los, la vida es un riesgo, dice ahí, sangre por sangre. Eh, vamos a ver si tenemos otra fotografía, otro caso de estos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto sucedido? Eh, hay más videos, yo no les traje más. Seguramente con el paso de, del tiempo estarán subiéndose más videos de este asunto, porque es claro que... Muchos esta mañana que se encontraban en las pirámides, que se encontraban en el sector, pues vieron incendiarse este globo y escuchar los gritos de estas personas. Dice David, ahorita que él piensa que eh, la culpa fue del piloto. Eh, dice, no tenían extintores, se pudo evitar, dice el por eso quería que alguien que se hubiera subido a un globo llamara para saber si, o preguntarle eso, eh, ¿cómo es que subes? Eh, ¿Qué seguridad te dan? ¿Dónde llevan el tanque? ¿Qué llevan en la canastilla? Eh, si efectivamente llevarán un extinguidor, eso suena, suena lógico, ¿no? Llevar un extinguidor. Yo no sé si la federación, las ocho empresas de la federación, de estos globos en Teotihuacán, ¿todos llevan extintor? Si ¿Sí lo llevan o no lo llevan? ¿No? Pero aquí, ¿quién operaba el globo? Dice la cocina Rodrigo. Pues, quien operaba era el operador del globo. O sea, se sube en el globo, también se sube el operador. Ese operador también resultó herido. Al parecer no se murió. Es lo que les digo, la información se ha quedado hasta aquí. No hay datos sobre cómo se encuentra la niña, eh, si alguien ha dado algún tipo de entrevista de parte de los familiares, quién es el piloto que se encuentra o el operador que se encuentra herido, eh, cuál es la empresa, cuál era la empresa de este globo. Eso no se sabe. Eso no hay nada y eso es lo sospechoso, ¿no? Eso es lo sospechoso. Que sería muy fácil saber quién es el piloto quién fue la empresa que, que lanzó el globo qué condiciones tenía o sea alguien ya se debió haber subido a esas eh, subir a esos globos y pues poder dar algún alguna opinión no el piloto se dio la fuga dice electrónico Roberto del operario no dicen nada exacto no sé por qué lo cubren eh, lo están lo están cubriendo obviamente porque, pues, de ahí puede salir el nombre de la empresa y lo que quieren es que la empresa, pues, no sea señalada, ¿no? Imagínense, es, es todo un negocio que se ve afectado. También no sabemos, si ¿sí? que puede ser, qué puede pasar, ¿no? Que a los periodistas o que a los agentes o a quien dé parte del comunicado se les dé dinero para que no hagan mención del nombre de la empresa. Eso también pasa. ¿no? Por eso les digo que el ser reportero, el que den las noticias, el que salga en televisión, no significa que sea la verdad. No significa que los reporteros, que quien esté dando las noticias, que digan la verdad. No es cierto, gente. Aquí está el poder, el dinero por medio. La comunicación es el cuarto poder. Y si la empresa no quiere que salga su nombre por obviamente verse afectada, pues paga una la nota para que no se dé el nombre de la empresa y listo, listo. Se acabó. Pero la menor se salvó al estar toda rota, creo que cayó de 15 metros. No, 15 metros yo creo que es poquito. Ese globo sí ya estaba a una altura bastante, bastante elevada, ¿sí? Pero me parece que, o, o lo que yo puedo captar o entender es que, la niña y el piloto se quedaron en la canastilla eh, entonces seguramente pues cayeron el globo pues al desinflarse cae pero no cae a una velocidad yo considero también no sé no creo que caiga a una velocidad de caída libre cae eh, a una velocidad menor Digo, no es mucha, pero cae a una velocidad menor y pues no sabemos el impacto cómo haya sido para que ellos hayan quedado heridos. El papá y la mamá, pues claro que se murieron ellos, pues se aventaron directamente al vacío y al caer, pues los órganos revientan. Eh, se pueden golpear en la cabeza o del impacto pueden estallar los órganos por dentro. Es, es muy... Eh, poco probable que uno pueda sobrevivir a un impacto, ¿no? De una caída. Si hay algunos que se caen eh, normal, se caen y azotan como reses, ¿no? Y hasta se meten unos chingadazotes. o sea, yo imagínense aventarse de, de un piso, aventarse de dos pisos, aventarse de tres pisos, ya no puedes pensar en aventarte de 40 metros. Es completamente te, te, te, te truenas al caer, ¿no? vamos a ver si tenemos aquí algunas comentarios vamos a ver si encontramos algo nuevo porque desde que vi esto en la mañana ya no ya no revisé vamos a ver tehuacán vamos a ver si hay información al respecto antes de pasar a otro de los temas Tehuacán dice dios me está lanzando la gente dice aquí hay un video que dice dios mío se está lanzando la gente a ver voy a ponerlo mira este sí tiene alcance mira para abajo Uh. ¡Híjole, Dios mío! Sí. Sí se ve cómo se va incendiando la persona cuando va cayendo. Mm, se los voy a poner. Este video recién. ¡Ay, Dios! Voy a ponérselos. Sí, vamos a bajarlo con, con nuestro snap, snap. tick Que pagamos para eso, para poder bajar videos. ¿Qué, qué, qué? Puta madre, ¿ya no puedo? A ver, déjeme ver. ¿Me va a quedar mal nuestra aplicación pagada? Obviamente no. Para eso pagamos, perros. Como los de la empresa esta pagó para que no dijeran su nombre. Para eso pago. Para que sirva. Eso. Chingada. Con dinero baila el perro. Los otros. Número once. Ah, me que eso? Me gustaría poder crear historias no, para qué Instagram es eso? Una... Ching, si sí, me va a quedar mal esto. A ver. No, ya está. Ya me descargó. Vamos a mandarlo al WhatsApp. Aquí están galerías, videos, todos los videos. Mm -hmm. ¿Por qué no lo, no lo descargó? A ver, vamos a ver. Eso. Eso. Eso, chiquita, eso. Eso, chiquita. Ahora sí vamos a mandarlo. Al WhatsApp. ¿Por qué demonios no sale? ¿O será este? A ver. Mira este sí tiene alcance. Sí, sí, ahí está. Bien, vamos a ver el video. Ahora sí. ¿Qué chingas? Ahí está, vamos a ver el video. Eh, este es otro. Y se ve donde se avienta la persona. Y sí parece que vaya incendiándose cuando se lanza. Vamos a ver. Mira este sí tiene alcance. Mira, para abajo. Híjole, Dios mío. Ay Dios. Se está cayendo la gente. No manches. Esto quede para que cancelen definitivamente. ¿Viste cómo se lanzaron? Se lanzaron de arriba, mano. Se lanzaron de arriba. No más bien se quemó toda la estructura del... Toda la de la silla. Y pues no les quedó otra más que... ¿Cuántos eran como cuatro, no? Sí. ¿Qué crees que con la pinche... De... No, no, no capté... Se cayeron. La neta bien. del campo campo 2 y 3 elegido el frente de la De la tres Camino viejo Este Ok, eh, vamos a ver al principio Cómo es que se alcanza a notar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 Estoy viendo el TikTok, estoy viendo el TikTok, el TikTok, el Twitter, perdón, sobre la noticia de esto, y alguien aquí menciona, bueno, de hecho, dice el Excelsior, dice: la comunidad se pregunta por qué los perros no dejaban de ladrar mientras ardía el globo aerostático. Qué, qué curioso que, pues, que un medio, un periódico, eh, le dedique esta curiosidad este punto sobre que los perros no dejaban de ladrar mientras salía el globo aerostático alguien por ahí en el chat había puesto ahorita que estaba leyéndolo eh, había dicho que los perros ladraban porque veían a la muerte que por eso estaban ladrando yo la verdad no no me puse a pensar del por qué los perros ladraban que, que está constantemente escuchándose en el video, pero al parecer la gente sí está, sí, sí lo notó, por qué, por qué los perros estaban ladrando, ellos estaban viendo lo sucedido, o sea, es que lo raro es que ellos ven los globos todos los días o todo el tiempo, ven los globos, están acostumbrados a los globos en ese sitio, pero en esta ocasión estaban ladrando. Está. Está o escucharon los gritos. También aquí dice N Nuria que puede ser porque escuchaban los gritos de las personas. Entonces, si escuchaban los gritos, pues a lo mejor sí, ¿no? Y pues obviamente el, el grito de esa forma pues expresa... Terror ex expresa una situación horrible. Tengo otro video. Este se ve más de cerca, pero no sé si aquí se vea donde, donde se avientan. Esto quede para que cancelen, definitivamente. ¿Viste cómo se lanzaron? Se lanzaron de arriba, mano. Se lanzaron de arriba. Ya tenemos video de. No más bien, más bien se quemó toda la estructura del y pues no les quedó otra más que. Ya tenemos video de la abuela de la chica que sobrevivió. ¿Qué crees que con la pinche no no capté se cayeron la neta Ay, bien. A eh, del campo dos y tres elegido Ok, vamos a, a ver esto, que es un video que se ve cerca, vamos a verlo. Ahí al parecer hay un acercamiento. ¿De qué, ¿Qué hacemos? ¿No es el mismo? Oh. Tenemos una foto, voy a mostrar la foto. Y es que les digo, con el paso de las horas, la información, los videos y demás comienzan a surgir. Y bueno, lo que yo traía era lo que se había mostrado en un principio. Y bueno, aquí tenemos una toma más cercana de, de globo, este sí lo puedo... Aquí, aquí incluso podemos ver algo que dice: ben, ben, Sakai, ben Sakai. ¿Esto será alguna marca de la empresa? ¿O será algo? ¿Qué será esto? O la marca del globo. Ben Sakai. Esto no lo había visto. Si alguien le lo relaciona con algo, esas palabras, esas letras, por, por favor escríbanlo ahí en el. Y aquí estábamos, aquí estamos viendo la canastilla. Uf, es un la canastilla es tan tan reducida, es tan chiquita. O sea, claro, el, el incendio que ocurrió cubrió completamente la, la canastilla. Aquí alguien en Twitter estaba mencionando. Está mencionando que hay personas que han tomado este este caso, estas, eh, este suceso, esta tragedia, para poder publicar algo sobre ellos, ¿no? Ya saben, de lo que sucede, sucede algo y todos queremos que la cuestión se trate sobre nosotros. Y aquí dice esta chica: Estoy, estoy destruida. Hace un mes viajé desde Costa Rica con la ilusión de estar ahí y yo ir, ver esa noticia. Mi más sentido pesa y sube las fotos de ella con los globos, o sea, tomó la noticia, pudo haber puesto la noticia nada más, o sea, las palabras, pero pone las fotografías de su viaje en globo, así como, como para tener un, una razón para poder subir sus fotos en Twitter y que la vean, eh, lamentablemente sí, así nos pasa a todos, así nos pasa. Eh, queremos de todas las noticias, de todas las tragedias, de todas las ocasiones, hacernos presentes nosotros, también llamar la atención, eh, no, no la critico porque claro que yo también lo he hecho eh, por contenido, por cualquier cosa, me parece que así somos y bueno, se ve, se ve bastante, bastante feo que esta persona, pues ponga ahí las fotos de su viaje y aquí tenemos otra que dice eh, Teotihuacán, hoy estamos de luto por las personas accidentadas, pero sobre todo, agradecidos cuando vivimos la experiencia, fue muy buena de principio a fin, o sea, hoy estamos de luto por las personas accidentadas, pero sobre todo, o sea, sobre todo, más chingón, más grande que el accidente, más importante que el mismo accidente, agradecidos cuando vivimos la experiencia, fue muy buena de principio a fin, gracias Globo Happy me queda como aprendizaje que disfrutemos de nuestra vida al máximo, puede ser el último día, y aquí las fotografías de su viaje en, en Globo así que, sí lamentamos que se haya muerto gente, pero sobre todo que la hayamos pasado bien chingón cuando nos subimos a Globo Happy ahí en Teotihuacán agradecido con el de arriba dice Taquito de Piña y tenemos video, tenemos video de la abuelita la abuelita de la niña que sobrevivió, vamos a ver el video. Ahorita la están valorando, le van a sacar radiografías, tomografía y le están checando las quemaduras. Entonces, este me decía el doctor del otro hospital que son quemaduras de segundo grado, que este no, no están tan fuertes. Y, este, y ahorita pues la, van a, la están valorando porque llegamos apenas hace una hora. Ahí está muy consciente, está establecida está, oh, de la muerte de sus papás. Bueno, ahí está um, por, por, este, por parte de la abuela, sabemos cómo se encuentra la, la chica. Eh, acá tengo otra noticia que dice: trasladan vía aérea al hospital de Toluca a la menor herida por caída del globo aerostático se me hace muy raro por qué trasladan a, a la chica teniendo tantos hospitales de primer nivel en Ciudad de México la trasladaron hasta Toluca vía aérea se me hace se me hace extraño no sé si aquí en Toluca a lo mejor haya un, este, un hospital espe eh, sí ¿no? específico sobre, sobre quemaduras me parece que creo que sí, eh. Puede ser que sea que hay aquí uno, uno de ese tipo. Y bueno, a ver qué más tenemos. Tenemos fotografías, tenemos los mismos videos que hemos visto. Aquí hay un video de cuando las personas están recogiendo los cuerpos. Eh, tenemos un video. A ver ese. Aquí tenemos a Víctor Cabrera, que es otro periodista. Dice, ¿es identificado? Se les voy a pasar las fotografías para que las vean. Mejor. Vamos a compartir porque de aquí. Aquí lo estamos viendo juntos. Vamos a pasarlo para acá. Y bueno, hay noticias también sobre el, el operador. Vamos a ver qué dicen sobre el operador. Aquí estamos viendo ya en pantalla al operador. Y dice lo siguiente. Víctor Cabrera, que es periodista, me parece. ¿Qué será Víctor Cabrera? A ver. Comunicólogo, comunicador, director, BSN. Um, BSN Noticias. Ok. Dice, es identificado el piloto a quienes algunas autoridades señalan como el presunto responsable del accidente en Teotihuacán. Víctor N., la Fiscalía Regional de Tecámac, implementó un operativo de búsqueda por toda la región. Este sería el operador, se supone. Este sería el operador que ahora responsabilizan. Estas son sus fotografías. Híjole, está, está fuerte la situación. Eh, ah, ya tenemos aquí a Juan Carlos Alarcón, otra, otra persona de, de Twitter. Ah, cabrón, esto ya se va a poner va a poner fuerte. Vamos a, vamos a guardar esto porque aquí ya veo más información. Yo no sé, pero dice lo siguiente. Este es el operador. Ahora tenemos aquí también al de la empresa. A los de la empresa. Vamos a ver aquí qué dice. que tenemos, dice vamos a acercarle más la carita para que lo veamos dice, la Fiscalía del Estado de México busca a Said Sánchez Vidal, dueño de Autocinema Retrovisor empresa responsable del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán con saldo de dos muertos y un herido o sea, dos, dos muertos y un herido, aquí ya están mencionando que la herida fue la, la niña y que el piloto, entonces, o el operador, no le, no le pasó nada, que incluso escapó. Eso es lo que están diciendo. Dice, eh, empresa responsable del globo aerostático que se incendió. Said es sobrino, o sea, esta persona que estamos viendo en pantalla, es sobrino del director de seguridad ciudadana de Teotihuacán, Mario Vidal Castañeda es sobrino de este señor, que es director de seguridad ciudadana de Teotihuacán. Así que, pues vamos a ver qué sucederá con este caso. Van a rodar cabezas, no van a rodar cabezas. Eh, esperemos que pues la niña salga bien, tiene quemaduras de segundo grado. No sabemos si tiene fracturas y no sabemos por qué el operador, al parecer, aterrizó bien y se dio a la fuga. Al parecer eso es lo que se está manejando hasta ahorita. Y bueno, creo que le están haciendo más burla a la chica que dijo que sobre todo que agradece a Globo Happy por su experiencia la que tuvo eso es lo que se está manejando en Twitter con respecto a, a esta noticia pues lamentable sucedió esta mañana y pues con el saldo de dos personas con una muerte terrible como vimos al parecer el señor como algunos mencionaban aquí o señalaban al parecer ya estaba incendiado y por eso se aventó y después, yo creo que la mujer en, en estado de pánico, lo único que pensó también fue en aventarse. Y son los dos, los dos muertos del globo aerostático de este día. La, la chica sobrevivió 13 años y el operador, pues salió bien como en los accidentes de auto. Ya saben esos accidentes que se mueren todos, pero el conductor sale caminando. Así sucedió, al parecer, en esta ocasión. Vamos a ver qué pasa con el operador, si lo detienen. Vamos a ver qué pasa con lo de la, los de la empresa, que también es parte, pues, de ahí de, de, de los que manejan la seguridad de Teotihuacán. Entonces, pues, vamos a, a ver qué sucede en los siguientes días. Si tienen alguna opinión, si tienen algo que comentar, si ustedes saben algo que yo no dije, por favor, eh, pueden llamarme al número que está en pantalla, un WhatsApp, a un mensaje, algo. Este es el número de WhatsApp provisional que tenemos para que puedan marcar, decirme algo, contarme lo que ustedes quieran. Dice Lucifer. Oxlac, cuando fuiste a Perú por las líneas de Nazca, allá también hay peligro sobrevolar las líneas con las avionetas, que son viejas, sin mantenimiento, y hubo accidentes y muertes de turistas. No sabía, sí, sí vi antes de, de ir a, a Perú, sí me informé sobre las avionetas, porque pues mi ansiedad no me deja subir a, a, a ese tipo de cosas. Gracias a Luis Schneider Schmecker, que nos mandó 27 mil pesos chilenos, mi hermano. Dice saludos a todos, Oxlack, Andrea Agosta el resto, y qué terrible noticia, que la menor se mejore, cariños a todos desde Chile un abrazo, Luis Schneider schmacher gracias mi hermano gracias por apoyarnos en el super chat eh, sí sí, sí, eh, cuando fui a Perú me informé sobre las avionetas vi algunos videos y vi que incluso, o sea de lo, de lo terrible que se sienten las avionetas incluso había gente que se orinaba había gente que se vomita en la avioneta para ver las, las figuras de Nazca, se vomitan, pero había incluso gente que del miedo de que cómo se mueve la avionetita, se orinaban, entonces yo dije no, o sea, yo no me voy a subir a, ese, a esa avioneta por nada, y sí, sí, sí, también vi que son, son viejitas las avionetas, y seguramente puede haber, puede haber accidentes, y aquí dice que ya se murió gente en las avionetas que visitan a las líneas de Nazca, yo sí creo, pero sí, cuando vi que gente se orinaba y se vomitaba, dije yo no soy para, para subirme a una avioneta allá en Perú, es el viento que hay ahí, dice Sarakai, igualmente saludos a Edwin Goss in the Wall, eh, gracias, gracias a Lucius Smasher, one maker que nos mandó 27 mil pesos colombianos, chilenos, chilenos, mi hermano. Gracias, gracias por apoyar estas transmisiones. Vamos a las, al segundo caso. Este ha sido impactante. Eso lo vivimos hoy. Eso fue durante la mañana. Y vamos a pasar a otros casos que son igualmente dramáticos, son igualmente raros, extraños. Eh, de tantas noticias que tengo, no sé cuál... Yo creo que vamos con otra fuerte. Vamos con otra noticia fuerte y terminamos con noticias menos menos feas, ¿no? No puedo decir más agradables porque no lo son, pero menos fuertes. Vamos con el segundo caso que también es terrible. Es una cosa que que me da terror, que me hace sentir horrible y mejor terminamos la transmisión con, con cosas más relajadas vamos al siguiente caso esto también está compartiéndose en redes sociales aquí no sé si sea reciente la entrevista o si sea o si sea ya pasado ustedes dirán Oslac, tú supiste de una niña que murió en un buggy que le regaló su familia y en una calle cuesta abajo murió en video la madre, Tony Club, no, no, en qué lugar sucedió eso de la niña que le regalaron un buggy. Ah, Vamos con el siguiente video. Es, es muy feo. Este está más feo que el, que el que acabamos de ver. Pero pues también es noticia. Vamos a verlo. Estamos en relatos oscuros. Y estos relatos realmente, realmente son oscuros. El caso es sobre una chica que lo que va a hacer a continuación es relatar cómo asesinó a su mamá. A este tipo de personas, a este tipo de hijos que asesinan a sus papás, se les llama parricidas. Gracias, Paola Niña polilla. Gracias, gracias por ese super sticker de dos dólares. Aquí esta muchacha va a contar pues cómo es que asesinó a su mamá. Estoy aquí porque maté a mi madre. Utilicé pastillas para dormir. Un petrochón de dios personal. Y un cuchillo para matarla. Voy a ir las pastillas para dormir en la comida que dormía la tocó, pero no, no, se despertó, me atacó, me golpeó, yo intenté defenderme y la cuchilla en el pecho. Y ahí este se, se, se empezó a desmayar, fue la vejez, es que vamos a volver a media hora. Murió. Regresé y regresé y no pude, la cuchilla no pude tener en la tarde, así que le llamaron, la persona que salió que lo iba a hacer para que nos ayude Miren, cosechó por las rondas. Y sí, me dijo que tenía que terminar la entrada en, en el techo. Me volví a entrar y lo pude. Así que ella fue, que de ayudar eh, tomó una almohada, la tocó la cara. Ella despertó, tener con la corazón. Se movió, se, cayó, se movió las tablas, la espalda. Luego cayó el suelo y ya con la nueva tabla la cabeza, terminé en el nivel del pecho y en el corazón. El corazón. Se me se molestó que no entendieran las razones que yo ya daba la fe, que tenía que ser libre. Ella simplemente lo tomó como fuego, no, no, no, no, no, no, como que a no. esta niña, que si puede saber, si es más suya Cuando le dije que me quiera suicidar, le dijo que hiciera lo que quisiera si quieres matar, no me importa. Cuando me dijo eso, entendí que no tenía, como hoy ir por ella. ¿Te basaste en algo? ¿En algún plan? Algún... ¿En alguna idea para poder matar a tu mamá? Conocimientos que ella tenía. ¿En qué? En terminología, eso sí con la niña. Y claro, ¿no a una serie de televisión, por supuesto. Una pregunta, ahí. ¿eh? Una pregunta. No sé, la verdad, yo creo que cambiaría el método. La verdad no sé. Es sí, que yo no quería hacerlo de esa manera, Salina. Yo no quería, yo no sé qué no, no, no me terminé en la plataforma, ya con un Considero que soy una persona que tiene una mente muy... Como dije, me gusta mucho hacer soy criminalista. Siempre me gustan muchos perfiles psicológicos. Por supuesto que me hay muchos así en de serie. De verdad de pues, o sea, me gusta siempre hacer perfiles psicológicos. Es o sea, Del de Discovery Channel. Soy el, Canales favoritos, por supuesto que tengo información de, de, de hombres y mujeres. Hay pocas mujeres vecinas, hay más hombres ascendidos, por supuesto. Pero sí, siempre me gustó mucho. Y si por a o no, pues oh, yo creo que sí lo voy a, sí a hacer. Pero tal vez ahora sí lo ya lo sé con está, está, está, está la República. Pero aquí lo no venden. Va no hecho, que han vendido y no se lo han Uy, escucharon todo lo que dijo. No sé, eh, ella dice que es eh, psicóloga, y la verdad es que creo que muchas personas que también están mal de la cabeza son psicólogos, o no sé si estudiar psicología les sucede algo, pero yo he visto a gente muy enferma siendo psicólogos, eh, menciona que... Planeó asesinar a su mamá por, porque no la dejaba ser libre. Eh, y bueno, que quiso intentarse quitarse, que quiso o que intentó quitarse la vida y que mencionó que era ella o era la mamá, pero una de las dos tenía que morir. Después dice que planeó esto con pastillas para dormir que durmió a la mamá y por lo que entendí la electrocutó pero que al estarla electrocutando yo no sé cómo la estaba electrocutando que se despertó que se despertó y comenzó a luchar por su vida entonces de ahí toma un cuchillo y le apuñala dos veces el pecho y de ahí pues que todavía no moría, entonces que ella ya no sé por qué razón ya no pudo apuñalarla una vez más, simplemente ya no pudo, y le llamó a alguien que ella sabía que sí la iba a ayudar a apuñalarla, entonces llamó a esa otra persona, la otra persona fue y la asfixiaron, le, le pusieron una almohada en la cabeza, Después dice que ella es psicóloga, que a ella le gustan mucho eso de los perfiles de asesinos, que ella ve mucho Discovery Channel, que es su canal favorito, y donde salen estos casos criminales, porque a ella le gustan los perfiles criminales. Y al final menciona que no sé qué era lo que no vendían, no sé, la quería matar con otra cosa pero dice que no la vendían eh, y que, que hacen mal por no vender eso que si no, no le hubiera costado tanto trabajo asesinarla no sé, que un psicólogo al ver a esta persona podría decir que es una psicópata si sí, es una psicópata, ¿no? aquí la gente está diciendo que ese caso ya tiene años este, si, si ya conocen el caso, a ver, llámenme y díganme, cuéntenme más de la historia. Porque este, pues yo recientemente lo vi, eh, se me hizo horrible, se me hizo este, un relato oscuro. Entonces, si alguien sabe más de este caso, llámenos o, man, o escríbanos ahí en el chat dónde ocurrió el caso, qué sucedió con esta mujer, más datos para que tengamos de referencia sobre esto. Eso es la reacción al queso maldito. No sé qué sea eso. Es el video de Dross que me dijeron, ¿verdad? Video de Dross, queso maldito. No sé de qué trata. ¿Quieren que, que veamos el video de Dross? Fox, por favor, reacciona al video de Dross del queso maldito. Dice, yo soy de Nayarit y ese caso fue muy sonado, pero existe el rumor que fue torturada para declarar todo eso, ya que el fiscal... Be Beitia, la había obligado a decir eso pero eso no un es rumor no lo sé Juan mallorquín yo a ella la veo no obligada, incluso la veo emocionada por, por contar la, lo que hizo Ezequiel 88 nos mandó 500 pesos argentinos dice hola Miox. mi padre trabajó para un, una psicóloga y me contó que era medio rara parece que escuchan tanto los problemas de la gente que les termina afectando a ellos mismos no sé, pero yo al menos sí conocía dos psicólogas que que estaban bien dañadas, bien dañadas de, de miedo, eh, de ese, de este, que te da miedo a la persona de tan dañadas que están, y eran psicólogas y trabajaban de eso, eh, les deberían de hacer un, una prueba a todos los psicólogos cada cierto tiempo, porque la verdad que pueden puede pasar esto que estábamos viendo en pantalla. Gerardo Guzmán dice: Sí, se ríen solos. Lucifer dice: un caso así ocurrió aquí en Perú. Era el caso Giuliana Yamoja, donde ella mató a su mamá con cuchillo, según por defensa propia. Fue a la cárcel, pero después de cuatro años salió libre. Es poeta ella. ¿Por qué después de cuatro años? Qué terrible, qué situación más horrible tengo una amiga que es psicóloga está bien loca, no sé cómo da consultas los psicólogos hablan solo sobre nos vamos a ir con todo sobre los psicólogos dice Oxlack no sé pero me dijeron que hubo otra masacre en Estados Unidos pero fue una señora la que mató gente ese caso ocurrió el fin de no, ocurrió como lunes o martes sí creo que ocurrió como lunes o martes, era una... era una mujer que se había convertido en hombre, ¿no? O no, era un hombre que se había convertido en mujer, era algo así. Un hombre que se había convertido en mujer o una mujer que se había convertido en hombre, creo que fue eso, una mujer que se había convertido en hombre y que fue a disparar a una escuela. Y sí, sí hubo muertos, sí vi esa noticia pero bueno, ya no ya no tocó aquí en Relatos Oscuros eh, Paola, niña Polilla dice, yo dejé loca a mi psicóloga <risas> era una trans, sí, sí, sí era una trans, era una trans dice mi hermana, gracias Paola la niña Polilla dice que ella dejó loca a su psicóloga, dice Barreto, mi hermana es psicóloga y sí está medio loca Manchen, ya están dando miedo a los psicólogos, eh, dice Andrea, que no se olviden de comentar, compartir, dar like y apoyar con los superchats, gracias, ahí está Andrea, porque por toda la gente que preguntaba por Andrea, vean que sí si está ahí, está, solamente que estaba haciendo trabajo, por eso no contestaba los días anteriores, Yoyita dice, ser papá, mamá, maestro y psicólogos deben de ser profundamente examinados antes de atender a inocentes. Recuerdan que yo subí un, un video, si ustedes no lo han visto, vayan a mi canal de YouTube, subí un video llamado Mamá Muerte, que es sobre casos de mujeres que han deambulado por la calle o en transporte público con sus hijos muertos. Mamá Muerte le puse a ese video, pueden ver los casos en mi canal de YouTube, así encuentran eh, el video, eh, y está, está loco, está, está feo ese, ese video, Era escuela de niñas, dice Enrique Díaz Fajardo, qué bueno, bueno, vamos a, vamos a otra noticia, ya está, esta chica, pues, dicen que ya tiene tiempo este caso, Alguien dijo que era de Nayarit, no sé la información bien. Dice 10 años del caso aquí en Nayarit de la psicóloga Venus. Esta aquí dice Juan Mallorquín, que fue hace 10 años. El caso de la psicóloga Venus. Qué horrible, maldita vieja, maldita vieja, enferma, psicópata. ¿Vieron? Vamos a escucharla una vez más, nada, para que le remiente. María no y le pastillas para dormir, mmm, se le atrechó un proceso personal y un cuchillo para matarla Pero hice las pastillas para dormir en, el, en la comida. Se quedó dormida, me lo tomate, pero no, no... Se despertó, me atacó, me murió. Yo intenté defenderme y el cuchillo entré en el pecho. de ahí, este... Se, se empezó a desmayar, yo la dejé, se quedó morir en una de media hora murió, a y, y no pude acuchillarnos, no pude tener de matarme. Así que le, le llamé a la persona que sabía que iba a hacer para que me ayudara. Miren, bien con las rondas. y sí, me dijo que quería terminar la, la entrada de traer el techo. Me volví a que ya no pude. Así que ella fue a ayudarme. La eh, una la tocó la cara y ya, desperté, ya se... Ok, terrible, terrible lo que hizo esta mujer. Aquí mencionan que este lo de Dross, lo del video del quesito, pero aquí estoy viendo los videos de Dross y no encuentro ese que dicen del video del quesito, o es un albur o qué es. Porque el último que subió es, dice, tres cosas más perturbadoras que pasaron. Ese es el video del quesito, el de tres cosas perturbadoras que pasaron. ¿No entra la llamada? ¿En serio no entra la llamada? A ver, vamos a hacer una, un intento para ver si entra la llamada. Porque sí, no me han llamado y yo pienso que a lo mejor no me quieren llamar. A ver, intenten la llamada, por favor. Alguien que intente nada más, aunque no me diga nada, solamente es para probar si sirve. Intenten llamarme nada más para ver si sirve, gente, por favor. Sí, entra la llamada, no entra la llamada. A ver, Andrea, llámame, por favor, o alguien que me llame nada más para probar si sirve este teléfono. Te estoy llamando, dice Niño Álvarez. No entra entonces, no entran las llamadas ¿Estará mal el, el número? ¿Estará mal? A ver, a lo mejor yo hasta lo apunté mal pues les digo que es provisional 130, 53, 30 729 mmm, No entran, dice Andrea, no entran ¿Por qué no entrarán? A ver, yo mismo me voy a llamar, me voy a llamar yo mismo, 729, 130, 53, 30, no, pero en Whatsapp, en Whatsapp, a ver, Whatsapp, Ajá, a Relatos Oscuros, si entra, yo sí puedo llamarme a mí mismo, O sea, no me quieren llamar, qué mala onda, ahora sí si me sentí mal, o sea, no me quieren llamar, a lo mejor es porque tiene el más 52, se lo vamos a quitar, a ver si así, pero yo sí me llamé por WhatsApp, qué gachos, no me quieren llamar, pero bueno, bueno, vamos a otro caso, lo del quesito ya no supe, ¿eh? no, del quesito, dice, te manda al, al, al buzón a ver, ya le quité el más 52 que tenía duda 729, 130 53, 30 a, Andrea, a ver, llámame porque pues mi, me llamé yo mismo y sí si sí, entró, ya abrí el cosito, ya abrí el cosito, aquí está abierto el cosito. Dice Aaron Mauricio, Oxlack, como que en pica, hay muchas mujeres asesinas, hay un video también de una señora que mata a su marido, te lo paso al WhatsApp, no, no me manden cosas feas, soy el puerco biker, saludos. Ya llamo, dice Andrea. No, no, pasen cosas feas, ¿eh? Porque no me gustan. Hay, hay algunas que, que les puedo traer aquí, pero que sé que pues son dramáticas y fuertes, pero no tan explícitas, ¿sale? El, el contenido explícito es el que no podemos pasar. Eh, y es por eso que no, no me manden. Yo busco, yo encuentro ahí en Twitter, pues ahí me salen las noticias. Entonces, ¿no, ¿no llamas a Andrea? ¿No, ¿No entra la llamada? O sea, yo solamente me puedo hablar yo mismo. Ahí está, ahí no está el número, ¿verdad? A ver, déjeme ver. Ahí está el número, ahí está el número. Está marcando, dice Andrea, pero... ¿Por qué no? Pero márcame al WhatsApp, Andrea. Márcame por WhatsApp, porque a lo mejor, este... Oh, ¿Qué pasará? Aquí no aparece incluso que haya alguna llamada, no me aparece por WhatsApp. Solo está mi llamada perdida. Y se crea un enlace de llamada. Comparte un enlace para tu llamada de WhatsApp. A ver. Enviar enlace por WhatsApp. Copiar enlace. Copio el enlace. Lo comparto con este muchacho. A ver. Dice que tengo un, un, un enlace. A ver. Yo no sé, esto es nuevo. No sé por qué me, me salga eso. ¿Eso qué es? No lo puedo copiar. Se los iba a poner en el chat, pero no, no lo puedo copiar. Ah, eso es una videollamada de WhatsApp. Ah. Se ve que ya no le entiendo a la tecnología, ¿verdad? crear enlace de llamada comparte enlace para llamada de WhatsApp pues yo hago esto tipo de llamada video copiar el enlace no me enviar el enlace por WhatsApp no nadie me puede llamar entonces mm, qué mala onda que nadie me pueda llamar igual está cerrado el cosito no es que ¿Qué le, de, ¿Qué le debo hacer? No debería hacer nada, ¿o sí? A ver, alguien, alguien, póngame su número. Pero no voy a saber llamar yo tampoco. Yo no puedo llamar, llama a ver objeto de Leos. WhatsApp y, Llamé al WhatsApp y no entró. ¿Por qué no entraría? Es que, ahí tengo que. Miren, aquí tengo llamadas y no. No, no, no me aparece, bien. aquí se ve que no entran las llamadas. ¿Pero por qué no entrarán? ¿Alguien que sea de México que me llame? Bueno, lo, lo voy a checar, gente. Voy a ver por qué no funciona esto. Yo pensé que no querían llamarme, pero bueno, vamos a quitarle entonces el número. Si no funciona, pues ya no, no sirve. Vamos a pasar al siguiente tema, ya estamos cerca también de, del final esto qué es, okay? aquí no, aquí está aquí está, bueno vamos a pasar con este otro tema que tenemos acá que es sobre este billete, tenemos aquí otros temas pero vamos con este billete, vamos ahí está en pantalla, y qué dice del billete, vamos a ver dice mmm, ahí está ese video que están eh, viendo en pantalla para la gente, es para la gente de México dice, te estoy marcando pero veo que a ti no te aparece la llamada sí no me aparece aquí la llamada le tendré que hacer algo pero la mía sí entró eso es lo que, lo que me pasa extrañeza que a mí a mí sí entró la llamada ¿O necesitará tener saldo? ¿Sí, gente? ¿Necesitará tener saldo? ¿Creen que sea por eso? O sea, pero por si es por WhatsApp, no necesita tener saldo, ¿no? A ver, es que no tengo ni siquiera... A ver, voy a, voy a hacer el intento, ya aquí enfrente de todos. Voy a tratar de llamar a, a Andrea solamente le he hablado una vez en mi vida. Y le hablé borracho, le dije, perdóname, pero perdón, yo te quiero, chico. Esa es la única vez que le hablé, así que voy a sentir raro hablarle otra vez. A ver, Andrea, llamarle. Bueno, bueno. Ahí me escuchas, ¿verdad? Pero te estoy, estoy hablándote por el teléfono. Déjame hablarte por la aplicación, ¿ok? Ok. Vamos a marcarle por la aplicación. Oh. A chingar no me deja hablarle. En serio no sé usar esta madre, ¿Qué, qué demonios, solo enviar un mensaje, ah no ya, estoy bien inútil, en serio que estoy bien güey, ya. Bueno, ¿me escuchas? Sí, ya, ya te escucho. ¿Qué opinas de los que se cayeron y se incendiaron, que se aventaron, tú te aventarías? Pues sí, me aviento con toda mi familia, sí, pero ya para dejarlos ahí, pues no, qué miedo. Pobrecitos. Pobre. O los aventamos todos o nos quedamos ahí. No manches, quemándose, no horrible, ¿no? La verdad es que no, no hay respuesta no, para pues, eso. Y es que imagínate, desde semejante altura, no, qué miedo también. Yo no sabría qué hacer, mejor dicho, ya pensándolo bien. Ok, mira, te voy a colgar y me marcas por WhatsApp ahí, a ver si entra la llamada, ¿sale? Listo, okay. vale. ya. sí. Vamos a intentar, a ver si Andrea puede comunicarse. Está muy amarillista esa pregunta, dice Priot Stein. A ver, yo te la hago a ti, Prioto Stein. ¿Qué harías? ¿Cómo que amarillista la pregunta? No, no hay preguntas amarillistas, creo. De hecho, no hay preguntas amarillistas. Hay títulos amarillistas, pero preguntas amarillistas no. Vamos a ver si Andrea puede. Pues parece que no, ¿verdad? Parece que no o sea, nunca vamos a volver a tener llamadas telefónicas pues está abierto el cosito, pero no, no, no entran las llamadas ni, ni timbra aquí ni nada o sea, yo sí puedo llamar, yo de mi teléfono sí marqué y sí entró no sé por qué nadie puede más que yo mismo me puedo llamar a mí mismo bueno y ni modo vamos a, a pasar a lo que sigue que es lo del billete este para la gente que es de méxico este quizá no entienda mucho pero es sobre un billete este que estamos viendo en pantalla que es de $120 pesos, un billete de $120 pesos. ¿Será verdad? ¿Será falso? ¿Qué sucedió con este billete? ¿$120 pesos? Dice lo siguiente en la noticia. Usuario saca de cajero un billete de $120 pesos. ¿Qué hacer si recibe uno? Vamos a ver, aquí está el billete. Estamos viendo que este 100 y en la otra orilla dice 20. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Photoshop? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, y esto es por Azteca Noticias, ¿eh? Por eso les digo que no confíen tanto en los, en los noticieros. En redes sociales se viralizó un billete de 120 pesos que presuntamente un cajero dio en Playa del Carmen, en Campeche. Banchico explica qué se hace. La nueva familia de billetes mexicanos fue bien recibida, como el caso del peso 50 pesos que fue bautizado como el ajolopesos. Aunque recientemente uno de los ejemplares llamó la atención por tratarse de un billete de 120 pesos. ¿Es real o es falso? ¿Y qué dice el Banco de México? sobre lo que se debe hacer al respecto. En redes sociales circuló la imagen de un cuentaviente quien presuntamente sacó un billete de 120 pesos de un cajero de Ciudad del Carmen Campeche. Está el, el Twitter que, que puso y dice ¡Hola, ver, Lo que me dieron de cambio en el bodega Horrera, ¿qué procede? En la imagen se observa un billete que en uno de sus extremos trae la cantidad de 100 pesos y en la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, sin embargo, en el extremo opuesto se localiza la cantidad de 20 pesos. De ahí que usuarios de redes sociales pensaran que se trataba de un billete de 120 pesos. Hasta el momento, Banchico no se ha pronunciado al respecto de esta pieza que comenzó a circular en redes sociales y que presuntamente fue obtenida en Playa del Carmen y también en Celaya, Guanajuato. Hay dos, dos fotografías de dos usuarios diferentes. Uno de Playa del Carmen y otro de Celaya que muestra también un billete de 120 pesos. Este es el otro que estamos viendo en pantalla. ¿Ustedes qué creen? Aquí está el billete de, de 100, como vemos, y en la parte de arriba, 20 pesos. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Ustedes qué opinan? Dos, dos personas subieron fotografías de un billete de 120 pesos. Y después aquí dice aunque Banchico, es el Banco de México, Banchico, Banco de México recomienda que en caso de sospechar que se tiene una moneda o algún billete falso o del que sospeche su autenticidad, recomienda no hacer uso de él para realizar pagos, ya que la multa por realizarlo es un delito federal que se castiga hasta con 12 años de cárcel. Banco de México recomienda que en caso de encontrarse un ejemplar como el de 120 pesos o el de Juan Gabriel que causó furor en redes sociales, se recomienda llevarlo a cualquier sucursal, sucursal bancaria para que se envíe de forma gratuita al Banco de México en donde se hará un análisis para determinar si es un billete falso, que no mames le van a dar mandar el billete a Banco de México para determinar si es un billete falso, que no mames <ríe> o sea nos, lo, lo analizamos y decretamos que sí, efectivamente, es un billete de 120 pesos. Nosotros lo hicimos, pero eh, no hicimos muchos. Y esto es verdadero, entonces. Migrante, que okay, después dice que eh, el usuario, el usuario que encontró este billete, decidió quedárselo para poder eh, subastarlo o que le den más dinero por este billete billete único, ustedes qué dicen yo la verdad digo que esto es Photoshop, pero lo más impresionante es que la misma televisora, el mismo noticiero, pues haga referencia a que se encontró un billete de 120 pesos como les inicié hablando en un principio, hoy es primero de abril, o bueno ya es segundo de abril pero el primero se celebra esto en Estados Unidos del April Fool no sé si lo pronuncie bien, pero significa como que es un día de bromas. Entonces, quizá, quizá pueda tratarse de una broma por April's Fool, que, que se haya dado a conocer esto y también, pues, que haya salido otra persona a mostrar otro billete de 120 pesos. Aquí estamos viendo que, pues, en esta área, si ustedes están viendo esa área, me parece que sí no no está, no está bien unida, puede haber sido Photoshop, porque en el segundo billete, vean cómo está, esta sí se encuentra completa, aquí vemos esta greca, o estos, eh, estos símbolos, aquí dice Banco de México, incluso está un poco borrado, y en el otro billete, no se ve bien esta parte, entonces para mí que este es Photoshop, y que solo se trató de una broma por el April's Full, ¿verdad? Acá en Canadá también se celebra, pero acá son fulls todo el año. jajajaja ja, ja, ja, dice la cocina de Rodrigo. Entonces yo digo que fue alguien que quiso hacer la broma. Que eso no se puede, no se puede un billete de 120 pesos. Mm, no lo creo, no lo creo. Pudiera haber sido un error de la máquina imprimiera una parte de un billete de 100 y parte de un billete de 20, pero la verdad es que donde se parte, donde está la unión, no sé, a mí me parece que puede ser falso. Hubieran subido un video, sería más creíble, ¿no? Un video mostrando que es un billete de 120, eso hubiera sido mejor, pero las dos personas, tanto el de Playa del Carmen como el de Celaya, solo mostraron la fotografía. Ay, que el video del quesito. ¿Cuál video del quesito? ¿De qué se trata el video? Alguien que me llame y me diga que, que de qué se trata el video del quesito. Yo no quiero ver cosas feas. El quesito maldito. A ver, vamos a ver. Dross, quesito maldito. Quesito maldito. A ver. Un video de Dross, pero es generado por inteligencia artificial. Illuminati. Ah, chingada. A ver. A ver, ya, ya, ya me, ya me hicieron, ya me hicieron, este, que la curiosidad, ya, ya tengo la curiosidad, a ver, vamos a ver este video, vamos a detener pantalla, tanto que del video del quesito, vamos a ver compartir pantalla, no sé si sea este, díganme si ¿sí este es el video del quesito, es este, gente, que me estaba insistiendo. ¿Ese es el video del quesito? A ver, díganme, para poderle play si es el video. Ah, dice taquito de piña que sí. Vamos a ver, aquí dice que este video es, fue hecho por una inteligencia artificial. Es un video de Dross hecho por una inteligencia artificial. Me gustaría saber qué inteligencia artificial quién lo hizo, cuándo lo hizo, me interesaría saber todo eso, vamos a ver ese video del quesito. Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de terror, hoy les traigo una historia escalofriante que involucra un queso maldito Tijuana y el legendario personaje de Scooby-Doo, Shaggy. La historia comienza en el mercado de Tijuana, donde Shaggy y sus amigos Scooby-Doo se encontraban de vacaciones, disfrutando de la deliciosa comida local. Un día, mientras exploraban los pasillos del mercado, se toparon con una pequeña tienda de quesos. El dueño del local les ofreció un queso muy especial, un queso de sabor único y atractivo que, según él, era el mejor de la región. Shaggy y Kobe quedaron impresionados con el sabor del queso y decidieron comprar una gran cantidad para llevar a casa. Sin embargo, lo que no sabían es que ese queso estaba maldito. A medida que Shaggy y Kobe comían el queso, comenzaron a sentir una extraña presencia a su alrededor. Todo parecía normal al principio, pero luego comenzaron a tener pesadillas aterradoras, donde eran perseguidos por sombras oscuras y espíritus malignos Zag y Scooby comenzaron a experimentar fenómenos paranormales cada vez más intensos como ruidos extraños en la noche objetos que se movían solo y sombras que parecían seguirlos a todas partes con el tiempo se dieron cuenta de que el queso maldito era la fuente de todo el mal desesperados por encontrar una solución Zack y Kobi buscaron la ayuda de un chamán local que les explicó que el queso estaba poseído por el espíritu del demonio que había sido invocado hace muchos años para romper la maldición debían encontrar una manera de destruir al queso maldito Zack y Kobi lucharon con todas sus fuerzas contra el queso maldito pero parecía invencible después de varios intentos fallidos Finalmente lograron destruirlo, liberándose de la maldición que los había perseguido. Finalmente, después de liberarse de la maldición, Shaggy y Kobe regresaron a casa, pero la experiencia los dejó traumatizados y prometieron nunca volver a probar un queso desconocido sin antes investigarlo adecuadamente. Y así termina la historia del queso maldito de Tijuana, una advertencia para todos aquellos que viajan a lugares desconocidos y prueban alimentos sin saber su origen. Nunca se sabe lo que puede esconderse detrás de una apariencia inofensiva. Y bien, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia y recuerden siempre tener precaución al probar comida desconocida. Hasta la próxima, amigos. Gracias, amigo. ¿Esto qué es, gente? Es, es un video de Dross, pero es generado por inteligencia artificial. El guión fue generado... Aquí dice, mira. Dice, una historia de terror creada por inteligencia artificial. El guión fue generado por ChatGPT. ChatGPT. Utilizando las palabras clave seleccionadas por la audiencia. Tijuana, Shaggy y Queso. Conviértete en un miembro de ese... O sea que fue un texto, o sea... A ver, a ver, a ver, no, el texto, bueno, el guión fue generado por Chat GTP Y después la inteligencia artificial. Le puso la voz de Dross. Esto, esto no lo, no lo conocía. Está rarito, me pareció bastante rarito. Y este tiene un mes que, que salió. Eh, ¿Qué me pueden decir sobre esto? Sobre este video del quesito. ¿La inteligencia hace voces también? ¿En serio? ¿En serio no pueden llamarme por teléfono y, y decirme bien de qué trata esto? Porque podría... Es muy tarde para que Dross conteste porque pues en Argentina ya son las casi 3 de la mañana. Y él se duerme muy temprano para salir a correr temprano, pero podría preguntarle qué opina sobre este video del quesito, pero no sé si sepa de él, o yo no sé qué es esto, nos trolearon, dice Yoyita Montalvo, no no a las inteligencias artificiales, te pueden robar tu identidad, Oxlack, marca a tus dos números, Oxlack, marca a tus dos números, ya no tengo números, no ven que me los... Me los hackearon, no sé qué les hicieron. Entonces tengo este número provisional, pero pues no sé por qué no funcione. Yo, yo me llamo, vean, yo me voy a llamar. Y si entro, o sea, yo me estoy llamando desde otro teléfono y si entra. Yo no sé por qué ustedes no pueden. Si sí, entra, ya, ya corroboramos, corroboramos que tanto en la aplicación como en el teléfono, la llamada entra. Yo me estoy marcando. A ver, llámeme por teléfono. Llámeme por teléfono ahí. O sea, no por, no por WhatsApp, llámeme por teléfono. A lo mejor por teléfono también se puede gracias Agustín Benítez, gracias mi hermano por esos 25 pesotes gracias, 12.33 de la noche así me está pasando, dice no lo, no, no lo dejó atender a ver, te llamo, ¿sí? John Piratón llámame, John Piratón llámame, a ver qué pasa por, por teléfono, por Whatsapp no sé, por... yo me llamo desde mi otro teléfono y entra eso es lo extraño. Bueno, gente. Eh, yo voy a probar ahí con Andrea a ver si podemos, podemos desbloquear este teléfono. No sé qué podamos hacer. Dice que manda a buzón de, de voz no timbra. Pero, a ver, a ver, déjeme ver el número. Ay, qué pendejo. Ay, no. Te, discúlpeme, gente, discúlpeme. Discúlpeme. Este, ya, ya, ya, ya, no, no. Yo fui el güey, yo fui, yo estoy bien tonto, olvídenlo. Este, ahorita les doy el número. Ese número era, de, era otro, perdónenme, perdónenme. Más 52, 722, 561, 9418. Ay, ay, Oslan, ay, Oslan. En serio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, amiguito? Es más 52, más 52, 722 561 quinientos sesenta dieciocho a ver alguien que quiera llamarme ya para despedirnos <risas> viste el privado dice Marlon bueno, al menos ya este, se solucionó. Yo creo. Pueden llamar. Ah, no, no aparece. Todavía no. A ver. Ya, ya apareció. Este, alguien quiera llamarme por lo que quiera. Este y ya para cerrar esta transmisión, porque pues son dos horas de transmisión ya. Se fue rapidísimo las dos horas. Yo por eso decía, ¿por qué no? ¿por qué no? Pues sí, claro. Este, si alguien quiere llamarme, pues adelante. Si no, pues ya vámonos. Son dos horas de transmisión. Les agradezco inmensamente a toda la gente que estuvo aquí. A ver, Andrea, llámame otra vez. Pero ya ese número. Dice es media horita más por César. Pero es que no hay ni superchats? Hoy no hubo superchats. Hoy lo hubo súper chats, gente. Por ser el sabadito dice, ¿Ya ves, Andrea tenía todo al 100 sin falla? Yo sé, yo sé que Andrea tenía todo al 100. Yo no, no estoy diciendo nada malo. Yo sé que Andrea aquí me ayudaba muchísimo. Te estamos marcando para hablar sobre la IA. Pues ahí está. ese es el número. Ahora sí me pueden marcar para que hablen sobre la IA. Que eso me interesa para escribirle a Dross y preguntarle que qué onda con eso. Porque imaginen, si este video ya se hizo con, con una inteligencia artificial y este chico que lo hizo hace otro video, sería contenido sería contenido original y con la voz de Dross. Hola mi hermano, buenas noches, ¿quién habla? Este Alan, de Teotihuacán. ¿qué onda Alan de Teotihuacán? ¿Tú viste el asunto de esta mañana? Este, casi no, pero este, hubo varios videos en los que este, pasó lo que, o oh, sea, sí, el, el accidente que pasó con personas, la familia de, una, de la pobre chica. Sí, sí que ¿tú qué sabes o qué viste? ¿Algo que yo haya omitido aquí que tú sepas? Pues este, este Estaban diciendo ahorita igual en los comentarios que, que el chavo y todo eso, donde dijiste, este, tiene, pues era un, ¿cómo se llama? Un, un lugar fantasma, bueno, el, el, el trabajo, lo que estaban haciendo era, era fantasma. No existía ese tipo de globos o la marca, bueno, la empresa más bien. O sea, que si era una empresa clandestina. Ajá, era una empresa clandestina que estaba, pues nada no más era por el dinero y porque le estaba dando dinero igual al presidente de aquí de San Juan que es Mario Paredes o sea tenía tenía un permiso así de cuates ajá pues, ah, y ahorita ya, este, ya lo cancelaron y apenas igual le cerró como dos horas más o menos dijeron que igual acaba de fallecer la pobre niña ¿en serio? sí, ya, ya dijeron que ya murió no algo lamentable no puede ser. ¿Y cómo es que el, el que piloteaba este globo resultó bien? Hasta se escapó, dicen, ¿no? Este sí, porque dicen que luego, luego que, pues o sea, algunos dicen que los turistas que al momento que entró en la canastilla y este, pegó con la, con el, o sí que con la tierra, porque iban de bajada, una, la, la señora creo que agarró las mangueras y, y se empezaron como que a, a comprimir el gas, el gas, el gas, y entonces reventaron y se les salió Salió la fuga y empezó a, quemar, a salir todo el fuego y se, se empezó a quemar el globo. Y yo creo que de ahí, este, entonces el globo se, se elevó, se elevó no, o sea, más rápido. Y ya de ahí, de ahí este, el chavo, pues como se dio cuenta, estaba ahí piloteando, este, brincó luego, luego. Y la niña después fue la que brincó un poquito este, después. Y después, este, la ceñito, que, bueno, su, su mamá de la chica brincó, pero ya era de una altura de 8 a 10 metros y el señor pues se quedó ahí en la canastilla, hasta sur, murió calcinado. O sea que, desde abajo ya estaban prendidos, y por eso se aventó, Ajá, sí. se aventó primero el, el que manejaba el globo, después la niña, y la mamá se aventó ya de más alto, y el papá fue el último, el que se ve que se avienta y está quemado. Ajá, es decir, el papá se quedó ahí en el... En la canastilla, ahora sí que se quemó con ella la canastilla hasta que bajara un sicket de globo ahí quemado, y este, pero ya iba, o sea, ya venían de bajada, en sí ya, ya, pues ya iban para bajar, pero creo que del momento del susto, se, o sea, muchos dicen que creo que fue eso, que la mamá o papá, no sé quién fue, el que agarró las mangueras y se sostuvo de ahí, ¿no? fue el momento que, que se reventó y puso una fuga de por ahí, no sé si de realidad haya sido eso. Y que el chavo, pues este, el piloto, luego el momento que vio eso, este pasó una camioneta y luego luego lo recogieron y se echó a la jura. O sea que, sí, para que no lo agarraran. No manches, o sea, incluso fue más, es, es ahorita, más, es más feo eso que me mencionas. Sí, y ahorita está prófugo, ahorita lo están buscando y muchos de los globos que están aquí cerca ya omitieron el, se así que el aviso de que pusiera clandestinos o sea, en. Sí, ese, sí. esa empresa no sí, es el, el fantasma y sí. pues ahorita están ahí buscando al, al chavo exactamente si sí, es lo que habíamos eh, leído sobre que las otras empresas decían que esta había sido clandestina ah exacto y pues igual lamentablemente ahorita la, la pobre niña murió según bueno, lo que dicen igual no puede ser, no puede ser es, es horrible y seguramente van a capturar al tipo este ¿eh? porque pues las redes sociales obviamente hacen presión y pues para dejar Sí, sí en eso sí tienes razón y pues igual no puede quedar impune porque pues, fueron tres personas que pues, lamentablemente la pobre niña fue por su cumpleaños y algo que jamás ni nadie quería que pasara eso O sea que fue de su cumpleaños que la llevaron al globo Ajá, ah, iba a cumplir su, no, no, no sé cuándo se iba a cumplir, pero era su cumpleaños de la pobre, de la pobre chica. Oye, y por sí, ejemplo, todo esto que me relatas, ¿quién, ¿quién lo sabe o quién lo dijo o cómo lo supieron? Este es que, que bueno, yo soy de aquí por aquí, de, de aquí cerquita, no puedo decir muy bien, pero sí. Soy de por aquí de Juan. Este, Oye, ¿y había ha existido algún otro accidente en los globos que tú recuerdes? Este, sí, ha habido varios, en sí cuatro apenas horas este, del enero, que en enero creo que hubo uno de otros turistas que se fueron a accidentar y pegaron entre los cables de luz, lo bueno es que no les pasa nada, nada más, se hubo, este, hubo sí que unas lesiones fuertes, pero de ahí en fuera nada, ahora sí que igual son cosas de, de sus instrumentos que luego no les dan sí, no no no los revisan bien. Ok, ok, entonces sí ha habido otros accidentes, ¿Tú, ¿tú te subirías? ¿Tú tienes miedo de subirte a algo no, así? No, la verdad no, a mí me da este chingo de pánico en las alturas y aparte de subirme a un globo, pues ni a un avión me gusta, no sé, siento que es como ver las películas de, ¿cómo se llama, Destino Final, <risa> no, Sí. pero no, no, no me agrada subirme a ese tipo de, de cosas. Híjole, bueno, pues te agradecemos que nos hayas compartido esta información y vamos a sí. ver qué, qué sucede. Sí, porque igual, apenas igual, bueno, no había mucho que igual, este un chavo se quedó atorado en su pie en un lazo y se quedó colgando ahí en el, en el aire con el globo estático y lo bueno es que no se cayó, pero estaba sostenido de, de su pie amarrado. Se le quedó amarrado y ese muchacho era turista o era de los que inflan los globos? O era turista y se quedó ahí colgado. La madre. O sea, hay muchos accidentes, pero hoy en día, bueno, de lo que estamos. Bueno, muchos están diciendo que pues sí deberían de checar bien sus cosas y todo eso, porque pues sí, estos accidentes no pueden estar pasando. Sí, pero es difícil que quiten la atracción, porque de ahí dependen muchas familias de este, pues, de los ingresos que se generan en los globos, ¿no? Ah, bueno, en eso sí, bueno, sí tienes razón. Pero igual deben de saber este meter a gente que sea ya profesional, ¿no? Que creo que deben de meter gente. O sea, Apenas lleva una semana y ya nos quieren poner en el lado en donde todavía ni saben qué onda. Sí, eso sí, eso sí. Sí, son buenas errores noches. humanos. Son errores humanos, por ¿Sí? eso suceden. Bueno, mi hermano, pues te mandamos ¿Sí? un abrazote hasta Teotihuacán. Igualmente Ox. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas, buenas noches. Pues ahí está nuestro amigo que nos eh, explicó pues lo que sucedió y que la niña murió. Voy a revisar eso cuando terminemos la, la transmisión. Dice Ezequiel 88, nos mandó no, no, 500 pesotes argentinos. Llamada grupal, a ver, a ver, a ver. Llamada grupal, dice, había leído que una carta firmada por académicos Tesla y Elon Musk pidieron una pausa de seis meses en la investigación sobre inteligencias artificiales por los grandes riesgos para la humanidad. ¿En serio ese O sea, sí está cabrón lo de las sí, inteligencias artificiales. Sí, sí, sí, eso es verdad, porque ahorita están haciendo muchas cuentas falsas para, para todo lo que es de las elecciones y para marketing, y eso está afectando mucho a la gente. A ver, a ver, este, ya estamos con ustedes. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos son? Uh, buenas noches. Somos dos, Alan. ¿Son dos o son tres? Dos, dos. Ahí me... Ah, ah, ah sí, cierto. El otro que aparece soy suave. yo. <risa> El otro soy yo. Ok, ¿cómo se llaman? Yo, yo me llamo Aldo y él se llama Alan. Muy bien, Aldo y Alan, bienvenidos. Son amigos, ¿por qué están... <risa> Muy involucrados en la inteligencia artificial, cuéntenme. Sí, nosotros tenemos el video del queso. ¿Ustedes lo hicieron? Sí, sí, sí. No, no Nosotros solamente comentamos el video del queso para que sí, sí. vieras como que los avances que tiene la inteligencia artificial en sí, estos momentos. O sea, es capaz de recrear guiones y recrear voces con una forma un poco, muy realista, por decirlo así. O sea, pero ustedes no lo hicieron. No los voy pero, a acusar, ¿no? no. no. No los voy a acusar, no pasa nada. Nada, <risa> nada, no, no, nosotros nada más lo compartimos. Pero, ¿con qué inteligencia artificial se hizo eso? Por ejemplo, ¿cuál es ese programa? Se hicieron, según tengo entendido, con tres. Ajá. A ver, Dos, con... una se llama Dalini 2, que es para fotos. Ajá. La del guión se llama ChatGP3. Ajá. Y una que se llama... Eh, Deep voice o fake voice, que con eso tiene un, mucho repertorio Ajá. de muchas voces de diferentes idiomas y con eso puedes hacer guiones de lo que tú quieras. ¿verdad? Puedes hacer un video de roleplay de Juan Guarnizo, de todos ellos, okay. combinando las tres. O sea, haces okay. lo del guión sí. okay, okay, con okay. el chat 3 ya te, ya, con de la voz. Ya entendí. La inteligencia artificial hizo las imágenes. Hizo la voz e hizo el guión. ¿Y ustedes lo ah, editaron? No, no eh, prácticamente pues fue otra persona, pero pues una inteligencia artificial es capaz de combinar todo eso en uno solo y crear esos mensajes. O sea, pero entonces se tuvo, se tuvo que utilizar una cuarta porque las otras eran para hacer cada una de esas cosas. ¿Y cuál era la que une todo? pues como el Sony Vegas o así nada más, porque te envío lo, lo que es los enlaces y ya lo, tú lo vas como acomodando, como si a ah. hacer un video YouTube normal. Ok, ok, ok, ok. Lo okay. vas editando y listo, pero literalmente todo, todo, todo es creado así, porque como se dice, pues sí, pues literalmente es, todo lo que tienes que hacer es nada más escribir y ya por el, como, creo que las de Shack 3 y la de Dali es creo que de Microsoft, no de Google, toda la data que tiene de ahí, la misma la, toda la, la está recibiendo de igual forma. Ok, ¿y estos son eh, programas gratuitos? Sí, sí, sí, te puedes suscribir y no, no pasa nada. Ok, es que la eso... Los usa para hacer guiones, hasta pues, inclusive hacer tu tesis universitaria, no puedes hacer... Sí. Mal, sí. Yo... O sea, ¿por eso están diciendo que van a, a regularizar eso de la inteligencia artificial? Sí, sí, sí, porque realmente no y también, pues, ya hablando de otros temas, hasta te podría ser muy interesante para un video sobre un tema llamado el basilisco de roco Te recomiendo que lo, lo investigues, usa, que es un tema muy interesante que te puede servir para un video en el futuro. ¿Basilisco de qué? De roco Es un tema muy interesante sobre las sillas y sobre como que paradojas en ese ámbito. Mm, ok, ok. ¿Y le puedo mandar a hacer un guión a esa... a chat de MP3, sí, sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí, o sea, liter literalmente tú, si la, si la guía ya te conoce a ti como tus videos y todo eso, puede hacer un video como, si dice, como lo que tú dirías, ¿sabes? como sí, de lo hecho, que tú, lo que la dirías. guía es capaz de, si le pones, quiero un video con el guión de tipo sí analizaría más o menos lo que tú haces y la guía haría un guión más o menos basándose en lo que pensaré que tú harías, como el video de Dross que acabas de ver del queso. Sí, sí. Así es, como por algoritmos casi, casi se podría decir. ¿Es el único video de inteligencia artificial hecho de Dross? No, hay otro, pero otro no te recomiendo porque pues sí tiene, bueno, más explícito en la forma de decir las cosas. O sea, ¿Dross creen que ya haya visto eso? Eh, lo más seguro es de que sí. Ya, ya. Sí, los, también hicieron uno de Top Comics, otro de Play y técnicamente es idéntico, idéntico como lo que él había y otro, creo que de Juan guarnizo. Oye, es que ahí, por ejemplo, eh, ahí hay dinero, porque como les dije, pueden hacer esos videos, son originales, y están usando la personalidad de, de alguien más, y de, de alguien famoso, como está diciendo, Aaron Play y cualquier otro. Y sí, sí, sí. esos son los problemas que ven a futuro, de que pueden usar esos inteligencias artificiales para mandar mensajes de personas importantes sin que ya los hayan dicho. De hecho, hay uno, creo que de, de, de Kenny West, de que él canta canciones, eso él canta, uh -huh. como si tú puedes cantar, y luego la, la agarra tu voz y la modifica como para hacerla como Kenny Wayne. En serio. Oye, también estaba sí, viendo sí. una fotografía del Papa que se estaba fumando una pipa, entonces eso también lo hicieron con inteligencia artificial. Sí, sí. eso también fue hecho con ella. Esa, esa, en esa, ella se llama Mid Journey, si la quieres buscar también, si te la quieres agarrar y así. ¿Y esa es gratis? Sí, también gratis. Pero es que se quedó quedado clarísimo, está muy bien realizada, el Papa se ve completamente sí. bien, porque las primeras IA, ahí o Inteligencia Artificial, se veían como, eh, como que raritas, pero estas se ven como si fueran fotografías normales. Pues, sí, bueno, que esta es, próxima una IA que va a sacar imágenes que va a ser muy difícil de percibir, si es una imagen generada por una computadora o una IA, o una imagen real, a ese nivel ya están llegando, como las imágenes del Papa que comentas. Sí, es que eso causaría muchísimos problemas, porque pueden señalar a personas, a juzgar, sí, a hacer cualquier cosa. Te comentaba, pueden usar la imagen de una persona importante, de nivel gobierno, nivel así, y poner su imagen, hacer un video, mandar un mensaje con la voz de él, diciendo cosas que no he dicho, y pues sería como que fake news, y pues se divulgaría muy falsa información, muy fácil. Exactamente, con voz, con la voz de la persona, se podría mandar ah, a hacer verdad. un mensaje. Exacto. Así, así que aguas, a ver si no te robaron tu voz, ¿eh? Que hagan videos tuyos. No, no, no importa, estaría bien. Más publicidad. <risa> Pero... No, y aparte, y aparte trabajo más sencillo luego para ti, así de que, ay, no, no, no tengo van a hacer ningún video, mejor que lo haga inteligencia por mí. Me había comentado, mis editores, me habían comentado, de, comentado eso del... Me, me chipité, o ¿cómo dices que se llama? Sí, ChatKP3. Esa madre, me estaba, dice y dice, es que lo estaba repitiendo, y yo dije, ¿qué estás diciendo? Y dijo, es un nombre de una inteligencia artificial que está muy de moda, pero no, nada más me dijo eso, no sabía bien de qué trataba. Sí, sí, sí, cómo se si es dice técnicamente eso, o sea, tú puedes decir como, de, no, pues quiero que me hagas un guión de Osda que hable sobre, y que me explique con argumentos, ¿Por qué el Papa montaría un dinosaurio y te va a dar con argumentos sólidos por qué lo va a montar y por qué lo haría y cómo lo haría aparte? Ok. ¿Ustedes han hecho algo con la inteligencia artificial? Yo, este, una vez quise sacar una canción y le dije, crean una canción con el estilo de, de, cómo se dice, de Oasis. Y me la sacó exactamente como ellos la, la escribirían y los acordes iguales como los que ellos usan y se me salió igual. Oigan, ¿me pueden mandar los links de esas tres este, inteligencias artificiales aquí en el WhatsApp? Sí, sí. Sí, sí claramente te sí. los mandamos. A ver qué me invento. Va, va. para que la gente adivine para que diga, lo hice yo, lo hizo una IA, pónganse truchas. Estaría bien, estaría bien. ¿No hay un tutorial como para hacer eso como lo hicieron con el video de Dross? Pues, pues técnicamente... No hay a estas alturas en YouTube ya debe haber varios tutoriales. porque ya ya. Más conocidas alturas. Ajá, y aparte es como los videos que tú editas, casi casi nada más te pasa lo de la voz, te lo da en formato creo que mp3. Sí. Y a las fotos pues normal, si ya nada más lo vas colocando, ¿sabes? O sea, por fragmentos. Claro. Ok, bueno, interesante todo esto. Me va a servir quizá para sacar más videos diarios. Sí, <risa> o sea, de más, aparte más variado, ¿sabes? Lo que tú quieras, ¿sí? de que ah, Quiero sacar esto que no se me había ocurrido sin lo hubiera pensado ahorita, ¿sabes? Así el tiempo. Me late, me, me gusta sí. la idea. Pues qué bueno, chicos. ¿Y bien. siempre han estado aquí en el chat viendo las transmisiones? Sí, sí, sí. sí. varios buenos días. Sí, sí, sí, sí muy días. Órale, sí, sí, pues bueno, pues les agradezco. Y estamos en el WhatsApp, ahí podemos seguir charlando eh, por si cualquier duda que yo tenga y que ustedes son más expertos en esto. Va, va, va me parece bien, no, no, nada, con todo Gracias, gusto. eh. Gracias, mis hermanos. Un abrazote. A ti, a ti. Igualmente, un gusto. Salud, saludo. Saludo. Bye. Saludos, saludos. Bye, bye. Bueno, qué interesante. Sí, ya me habían comentado mis editores sobre esto de la inteligencia artificial, pero no había dimensionado qué tanto se podía hacer. Entonces, eh, por ejemplo, esta, lo, la fotografía que vimos del billete, bien pudiera haber sido hecha con esta inteligencia artificial. De, hazme un billete, una imagen de un billete de 120 pesos. Puede haber sido salido de ahí. Uy, ya ya nos están corriendo, ya empezó la canción de, de ser de Metepec. Arthur Lee nos mandó 5 dólares. Dice: Saludos, Ox, gusto verte de regreso. Casi no comento, pero te veo siempre. Fuerte abrazo, saludos a toda la Legión NoFlag. Arthur, pues llámame más, escribe, manda más superchats. Gracias, mi hermana, un abrazo hasta donde estés. Juancho 2023 nos mandó dos dólares, dice, la inteligencia artificial es fascinante, a la misma vez que aterradora, dice Juancho, voy a investigar más, me voy a adentrar en la inteligencia artificial, muchas gracias Agustín Vinete nos mandó 25 pesotes. los fake news también podrían hacerse con la inteligencia artificial, oye, los fake news oye, sí, sí se me acaba de ocurrir un OnlyFans de un fake news un fake nude, sí claro, un OnlyFans, sí, sí, no Agustín, gracias por ese, esa idea, mañana vemos cómo hacemos un OnlyFans con fake nudes de diferentes artistas, gracias, gracias por eso, dice de hecho los actores de doblaje lo están afectando por eso, dice John Piratón, si alguien ve algo de mí haciendo malo, fue en la inteligencia artificial. Gracias a todos esta noche. Nos mandó dos fotos aquí nuestro amigo Jonathan. Vamos a ver. ¿Cuáles son las fotos? Ah, me las mandó a mi otro teléfono, creo. Ya está Oiga, ¿podemos hacer un fake nude de... de Jaime Maussan, un OnlyFans de fake nudes de Jaime Maussan, podemos podemos sacar una fake nude de Jaime Maussan y correrla por las redes sociales y decir este este señor este en su computadora nos filtramos a su computadora y sacamos este sus nudes que le manda a sus fans. <risa> Gracias, Artur Lee. Estar aquí más seguido. Iba para unos taquitos. Saludos a Maru desde San Francisco, California. Un abrazote, mi hermano. Hasta San Francisco, California. Un saludo para Maru. Maru, ahí te mencionaron. Nakroshnikov, nos mandó 25 pesos. Te dice saludos desde Cancún. Bebé de Lucifer. Bebé de Lucifer. Uy, Necroshikov. Ay, dije, alguien dijo una grosería, pero no, nunca había escuchado la canción hasta el final. Miren, volvamos a escuchar, nunca la había escuchado hasta el final, pongan atención qué dice. Y eso qué era, que mi, es mi canción y no. Ahí Ahí va a decir algo hasta el final. Nunca había escuchado eso Que decía eso, la canción Órale, bueno, está buena La canción, es de es de mis favoritas No es porque sea mi cumbia, pero Me gusta, está, está chida, me gusta Mucho, gracias a toda la gente que me apoyó Esta noche con sus donaciones Con su información, con su conocimiento Con sus mensajitos Con los comentarios, gracias a todos eh, no, Me despido por hoy mañana es domingo y tal vez tal vez esté aquí nuevamente con ustedes, que es lo más seguro que esté, vamos a ver qué sucede en las noticias, qué hay de relevante, qué historias oscuras salen que podamos compartir aquí con ustedes, le voy a preguntar a Dross que qué opina de su video del quesito y lo que me diga se los voy a compartir, ok, para ver si después nosotros intentamos hacer un video Así similar, pero de Oxlack. Pon rola de los querubines negros de Melocotongo. Ah, caray, dice negros, Me mandó 25 pesotes, Pon rola de los querubines negros del Melocotongo. Ah, caray, caray. Eso sí, no no me lo sé. No sé si me estoy alboreando o qué. Pero bueno, buenas noches a todos. Les mando un abrazote. Descansen. Mañana será otro día. Mañana estaré en mis redes sociales. Y siempre en mi corazón. Gracias. Descanse. ¿Y ahora cómo, cómo cierro aquí? ¿Cómo le cierro aquí? Ya se trabó esto. Ya lo trabé en la cheta. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades